Hola a todos, una de las partes que más me gusta de mi trabajo como prestamista es educar a mis clientes y una de las preguntas más comunes que recibo es ¿cuál es la diferencia entre un préstamo FHA y un préstamo convencional? Así que hoy les quiero explicar las diferencias. Vamos a empezar con los préstamos FHA. Para un préstamo FHA los requisitos son más flexibles ya que el gobierno está asegurando el préstamo. Se requiere un pago inicial bajo sobre el 3.5% del precio de venta Ayuda a compradores con puntajes de crédito tan bajos como 580, ofrece tasas de interés muy bajas y siempre se requiere un seguro hipotecario. Puedes calificar para un préstamo FHA incluso si has tenido una bancarrota o un foreclosure, siempre y cuando ya hayan pasado dos años después de la bancarrota o tres años después del foreclosure. Por otro lado, un préstamo convencional requiere un puntaje de crédito más alto que un FHA y si el es por lo menos 20%, del precio de venta no se requiere seguro hipotecario. Puedes calificar para un préstamo convencional, incluso si has tenido bancarrota o foreclosure. Han tenido que pasar 7 años después del foreclosure o 4 años después de la bancarrota. Pero ten en cuenta que cada cliente es diferente. Por favor, llámame o envíame un mensaje de texto para que podamos analizar la situación juntos e identificar cuál es el mejor préstamo para ti.